Juana Vidal, agricultora olivarera de la zona de La Carlota, Córdoba. Juana es la encargada de gestionar la explotación familiar y ha pasado por la experiencia de transformar la calidad y el rendimiento de su olivar utilizando los productos de Ascenza. Con el Ficha Supre, el Forte, allí, allí en nuestro olivar, la verdad que el, el respiro no hay. Desde que nosotros empezamos, que si se había, empezamos con... Con los productos, con los dos, y ya ha dejado de existir lo que es esa enfermedad. El equido es otro de los productos eh, que habéis usado este año y es otra de las cosas que nos gustaría conocer. ¿Si ha llegado a los resultados deseados y has quedado conforme con la aplicación de, de este producto en tu olivar? Este año lo hemos echado a la floración el equido y la verdad que solo hemos tenido que echar eso porque no ha ido muy bien. El Nutri-Escuaje eh, es otro de nuestros productos estrella en el portfolio de olivar. Y bueno, has quedado contenta con, con los resultados, pero sí que es verdad que me gustaría que me lo explicase Con nosotros, con el nutri -cuaje, la verdad que muy bien, porque nosotros teníamos las la cosechas muy descompensadas y a los tres añitos, más o menos, dos añitos y medio, tres de, de empezar a utilizarlo, las cosechas son compensadas y no tenemos esos desequilibrios. Ni... Luego también la, la aceituna ha empezado a dar más rendimiento. Y la verdad, yo estoy contenta con el, con el producto. El catálogo de Ascensa nosotros lo cogimos porque cuando heredamos el, el olivar, vimos que el campón necesitaba, tenía muchas carencias, tanto de suelo como de lo que es el olivo. Y bueno, nos hablaron de, de Ascensa, fuimos a buscarlo y un grupo de personas buenísimos se puso entera a nuestra disposición, nos ayudan todo lo posible y la verdad que... Que nosotros somos cuatro hermanos, estamos muy contentos con, con ellos. El campo ha dado un giro bastante grande. Tú decides Ascensa porque eres imparable.